Sentarte o no. ¿Y cómo afectaría el sueño cuando andas en una fiesta lleno de una piscina de alcohol? Ah, no, es horrible. O sea, honestamente, cada fin de semana me digo que ya no voy a volver a tomar una cerveza. En un mes, y cada fin de semana me pasa lo mismo, pero a mí me ayudan hasta las en de la mañana, en de la mañana, y pues, yo, al menos yo siento que un poquito mi parte porque hasta yo siento culpa, porque o sea, estoy en un porque que te fuiste a pelear, o sea, porque estás llegando a esta hora y de nada más, y me estoy esta tarde, entonces yo creo que... Puedes irte de fiesta y si no tomas alcohol a estar bien, o sea, yo creo que las es la causa de muchos problemas, o pues sea, dejamos fuera de que los de salud como con los obvios, sino los de sueños, yo creo que el más dañino. ¿Cómo afectaría el sueño cuando andas en una fiesta y andas una estufa de así a la cola? Ah, no, es horrible. O sea, honestamente, cada fin de semana me digo que ya no voy a volver a tomar una cerveza en un mes y cada fin de semana me pasa lo mismo. De termino llegando a, a las de la mañana, de la mañana y... Pues, muy, uh, al menos yo siento que un poquito en mi parte porque hasta yo siento culpa, o sea, feliz, por qué, ¿Por qué te gusta a esta, o sea, por qué estás llegando a esta hora y, y yo nada más, y estoy dormido esta tarde. Entonces, yo creo que Puedes irte de fiesta y no tomas alcohol tarde O sea, yo quito que las de la las muchos problemas O sea, muy fuera de que nos de como con los obvios Lo de sueño yo creo que más dañino sí, estaba muy feo eso de... de que... De duermes bien tarde y luego... Con tanta alcohol en el estómago Sí, o sea, es, es horrible y luego para amanecer, la resaca te, te pega bien gacho, bien Sí, o sea, ya, es que, es, yo creo que ahorita no lo, no lo sentimos, pero cuando tengamos unos 35 años vamos a estar ahí padeciendo de que toma, de todo esto, entonces ya es momento de empezar a tomar a o, o bajarle. Sí, modera claro. rosa, no es el veneno, es la cantidad. Hay que aprender a nivelar las cosas, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Es un canal de YouTube, ¿no? Este, sí, tenía un canal por ahí de la secundaria, o sea, por ahí del los más o menos, este, abrí mi primer canal de YouTube, gracias a ese canal aprendí a editar, aprendí a hacer todo este rollo, este, más o menos me dio un, un chapuzón de lo que era las, poco las redes sociales, eh, obviamente no, los primeros videos siempre dan pena y, y esos los borré y, y ya no existen porque pues eran muy o sea sí estaban de que muy cagados, obviamente yo lo digo, como esas cosas de que haciendo sketches y actuando y poniéndome pelucas, Y es muy buen de cosas y este, y no me arrepiento, o sea ojalá no los hubiera borrado, pero pues sí, o sea, sí es sí, como que digo, dale ¿cómo, cómo o sea, qué chingo estabas pensando, chingo de cosas que hacía y, y siempre he sido una persona de que cuando cierra ciclos Quieren iniciarlos bien, o sea Siempre reinicio mi teléfono cada tres meses Es como un ritual que tengo conmigo mismo De que, ok, ya viene el, el siguiente trimestre del año Hay que reiniciar teléfono para estar fresco Hay que limpiar computadora Hay que borrar de que archivos no funcionen Hay que este, darse una buena lineada, ¿no? De que se corta el cabello De que, ver cómo anda uno de salud este, entonces, pues sí Básicamente perdí mi primer canal de YouTube Eso se trataba como de comedia Estuvo otro que era de pura música y ahorita no tengo canal de YouTube, pues así está ahí, pero pues es muy disperso. Tiene un video sobre cómo se debe subir la cerveza, tiene un video de en mi antigua escuela de quién era más borracho. Sale un video de de sí, tiene, lo último que hice es un canal de TikTok. sea pues, algunos de TikTok editar pero muy bien. Vamos a ver si llego los suscriptores de oro. que yo me esperaba que pasara que, realmente por el tiempo y por el tiempo. Y la estoy por internet para ver cómo está quedado, porque es que le, que un desperdicio ver que, no, que toda esa gente que se ahí no siguiera teniendo contenido. Entonces, eso fue lo último que hice. Y ahorita estoy de hecho haciendo un plan para, para empezar a tener mi marca personal en cuanto a marketing. Quiero ya empezar a ser un referente para que las empresas como que puedan empezar a buscar mi servicio, que es básicamente el community management. Me estoy preparando mucho en todo el ámbito digital y quiero crecer una marca personal. Afortunadamente, hemos fichado a un tatuador y a un barbero que son aquí de Monterrey que pues empezaron a confiar en mí y ahí estamos de que manejándole sus redes sociales, este, pues todo muy a gusto, o sea básicamente es mi proyecto. Bien, pero ¿seguirías subiendo más videos a tu canal? Sí, definitivamente, o sea tengo que ahorita, honestamente creo que en YouTube ya no está como que el crecimiento, eh, se le dice el crecimiento como que orgánico, o sea no, un no canal hay... <risa> lo voy a intentar hacer así ya se escucha y sí, solamente así ok bueno lo voy a tener aquí. este si ¿sí voy a seguir subiendo videos, honestamente no creo que lo voy a hacer en youtube creo que me voy a dedicar 100% a de instagram es donde va a estar ahorita mi pues mi, mi enfoque y este y nada pues si alguno de ustedes quiere seguirme en instagram estamos hablando de redes sociales de fotografía todo esto que es como una agencia digital y este, pues sí, o sea, básicamente todo va a ser en, en Instagram, yo no pienso hacer ahorita algo para YouTube, es mucho tiempo y es, este, muchas cosas, ya, pues ya básicamente tengo un trabajo, entonces, pues hay que estar 100% dedicado a eso, ¿no? Primero lo que deje y después lo que pendeja dicen por allá es así yo, pues, le ando, le ando creando de todo, este, ahorita, pues, le, le, le voy a meter el podcast a ver qué tal, jala y, y pues a ver qué qué hablamos? no y felicidades de verdad mucha, muy poca gente se anima a hacer este tipo de cosas o sea creo que mucha gente quiere pero mucha gente o sea es la misma gente que no se que no se decide que por ya sea por pena ya sea por por falta de recursos yo creo que simplemente con tu teléfono hoy en día puedes hacer maravillas y este y yo estoy bien contento de que pues al menos mis amigos estén sacando adelante sus negocios de que estén haciendo sus proyectos de que estén haciendo sus emprendimientos de verdad muchas felicidades bro, o sea de verdad es solo lo mejor para tu canal este que la gente que está aquí pues sí sea, sea gente que le guste tu contenido y que pues, compartan que al final del día no cuesta nada pues. Sí, y sigan a Axel en sus redes sociales que igual manden el mensaje que que gracias por haber entrado a, a mi canal no, gracias a ti bro, y pues este, nada, así que qué chido que, que, que igual decidiste hacerte esto, tienes ahí tus preguntillas anotadas, eso se ve muy profesional wey honestamente. Pues, entrevisté a un amigo que es portero y, y tiene su canal de YouTube igual, no más que él canta y, y hace covers. Bueno, que chivilo, pues apóyalo, apóyense entre ustedes, apóyense. O sea, esté aquí, yo creo que si nos ponemos en el pie entre nosotros, pues nadie va a salir adelante, honestamente. Y decidí entrevistarlo, pero es jugando fútbol para que sea un poco más dinámico eso de que haces entrevistas, ¿no? Sí, pues sí, algo diferente. Algo diferente y no. O sea, no, no siempre estar sentado y tener a las personas enfrente. Por ejemplo, ahorita te contacté por Zoom, bueno, por esta aplicación. Uh -huh. Porque si no, ¿cuándo íbamos a poder hacer este tipo de contenido? De... ¿Y qué anda con TikTok? Le andas con todo, ¿verdad? Eh, pues sí, tuvimos ahí nuestra rachita. En lo que estábamos en cuarentenados, pues decidí como que quería regresar a este rollo de ser deportista, de ser O sea, no se trataba como de, de subir videos de fútbol, como viendo videos, reaccionando, sino yo quería como que poner, o sea, darle a entender a la gente que las rutinas de, de TikTok sí funcionaban. Entonces yo me puse a hacer pruebas de que. Vamos a probar rutina de tal video y pues ahí la compartía y de que vamos a hacer esto eh, mi, mi, mi único video que pegó así Machine de que tuvo las, las de las más de 100.000 mil visitas y que treinta tantos mil likes pues fue uno donde yo motivaba a la raza o sea donde yo llegaba y le decía oye bro este como si le estuviera hablando a la cámara le decía oye bro este pues nada, ¿qué haces aquí?, ¿no?, como de que, levántate, que todo chilo o sea, sé que ahorita tienes cosas con tu novia, con tu familia, pero levántate, güey, vamos a entrenar, y de que en la cancha, pues, que nos lo haga madre, o sea, afuera, si quieres, de que sigues aguitado, en la cancha tenemos que darnos en la madre, y lo fue muy bien, entonces yo creo que ahí entendí ciertas cosas, como que, um, mi objetivo, tal vez, o lo, para lo que yo era bueno, era para motivar a los chicos, porque llegan mensajes, ¿no?, de güeyes de Colombia, de Ecuador, hoy planeta. Este, ya está bien agüitado, pasó una tragedia en mi familia de que yo me sentía bien mal, Las palabras que me dijiste son las mismas que me decía mi papá. Entonces, como que pues uno dice, o sea, ¿cómo es que algo que hice de la nada o algo que salió de es que es súper sencillo, cómo le pude decir tanto a una persona? Entonces, eso me llenó de cierta manera y me y decidí hacer como este tipo de videos motivacionales, como de puntos de vista, ¿no? como motivando a la raza, de que todo va a estar bien, de que tiene muchas ganas, y siguen llegando con, o sea, son videos que ahorita siguen trayendo este, likes y seguidores a mi cuenta, te digo, desafortunadamente pues ya no tengo el tiempo, o sea, y creo que ya no voy a tener el tiempo ahorita por, por, o sea, al menos de por vida, yo creo, para dedicarle tiempo a ese canal, este, ahí lo tengo, y honestamente creo que sería un desperdicio, ¿no?, porque pues sí me gustaría que la gente se con contenido, pero pues igual no pasa nada, o sea, ahí están los videos y pues ahora sí que no, no pienso borrarlos porque creo que le funcionan a ciertos chavos, ahí lo siguen viendo y mientras que funcione, pues yo feliz yo contento para eso sí, sí. Es que tú eres una persona que, que yo admiro, que este, tal vez es como motivar a la gente con, con tus videos, este, eso de que hicimos de la rutina de... De Instagram para podernos levantar temprano eso igual está chingón ¿no? Este... Ah, muchas gracias, muchas gracias. O sea, igual me motiva, honestamente. O sea, si, si yo supiera que esto es como para, simplemente para entretener y dar risa, pues creo que yo le perdería un poquito el sentido, yo le perdería un poquito eh, estas ganas como de hacerlo, ¿no? Creo que son ese tipo de cosas las que uno dice, ah, pues creo que sí, tal vez sí voy. O sí sea, si lo estoy haciendo bien, para que me entiendan. Y muchas gracias que uno que me lo dices, porque pues, sinceramente me ayuda a mí muchísimo. Si es que yo digo que toda, toda persona debe de tener una cierta motivación para salir adelante y, y pues no todos hacen lo, lo mismo que tú este, y pues yo trato de, de hacer, o sea no, no lo mismo que tú pero algo similar y acabando esto, me pasas tu link de tu Instagram para que lo ponga en la descripción y te vayan a visitar, ¿no? Sí, eh, muchas gracias, muchas gracias. Y pues creo sería todo carnal. No, pues muchas gracias, honestamente a mí me honra mucho esta invitación, es el primer podcast al que me invitan, honestamente, pues uno uno trata de hacer las cosas y nunca piensa que llegan este tipo de situaciones, ¿no? Donde uno tenga que contestar preguntas que sí le gustan, ¿no? o sea, que sí una entrevista por lo general es aburrida, pero que pues ya cuando se trata de esto, pues sí llena uno. Y de verdad, este, a toda la gente que lo está viendo, o a sea, las personas que te siguen en su canal, pues igual, o sea, dense el chance no puede ver toda la entrevista completa. Pues sé que no no soy nadie para dar consejos, pero tampoco soy nadie como para no darlos. Entonces, este, pues muchas gracias, de verdad, pues, espero que te vayan muy bien canal. este tu canal. Ya lo bautizaron, pero aún así, pues yo... Cualquier otro día que tú me quieras invitar, pues créeme que la, la puerta está abierta y si yo tengo algún proyecto, igual me gustaría pues, que en algún punto de, de todo eso coincidiera, ¿no? Que tú pudieras como que en una entrevista, pero pues ahora sí que todavía es mucho trabajo, hay que, hay que chingarle mucho, pues. Sí, y muchas gracias por la invitación igual, este, claro que sí asistiría a tu, a tu proyecto más que nada y... Y pues sí, le volveré a invitar otra vez. Pues nada, bro, muchísimas gracias. este ¿Qué más me gustaría? No como que estuviera durado más, y me fue el tiempo rapidísimo. Pero nada, un saludo a todos ustedes y de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Este, así que nos vemos. Mm -hmm.